Desconocidos a bordo de una motocicleta hirieron a puñalada a un menor de 17 años en un hecho ocurrido en la entrada de Minguita de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dos niños de sobrino mío andaba, andaban en el motor de, de una sobrina mía y casi mente ahora mismo le quitaron el motor. Y yo quiero, ni que sea que el comandante, ni que sea el general, también tome carta en ese asunto porque. La delincuencia anda arropando aquí en San Francisco de Macorís. En eh, Mamá Tingo. En eh, Mamá Tingo. Y entonces queremos que sea que se haga justicia en esos casos. Porque hay un sobrino mío que está herido de cuando le quitaron el motor. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.